Hipólito Mejía y Luis Abinader, principales líderes del Partido Revolucionario Moderno, inscribieron hoy sus precandidaturas presidenciales para las elecciones del 2020. El expresidente lo hizo a las 10 de la mañana y el ex candidato presidencial a las 5 y 30 de la tarde, ambos en la Casa Nacional de la Organización. Eh, el compañero Hipólito Mejía eh, va a inscribirse, o se está inscribiendo precisamente en este momento y en hora de la tarde a las 5 de la tarde el compañero Luis Abinader se va a inscribir como candidato precisamente en el día de hoy eh, nosotros aquí lo que es liderazgo el equipo que le está apoyando a la provincia de Duarte eh, est estamos reunidos ¿verdad? para fines de, de, de manifestar nuestro apoyo y nuestra solidaridad con la inscripción del compañero Luis Abinader que nosotros entendemos que será el, el, el candidato y y además será el próximo presidente de la República. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.